Probablemente, si has estado en TikTok, te ha aparecido este tipo de videos de una señora bailando y después persiguiendo a la persona que graba. Slap, es can also stroke. Esta es una persona, abuelita, de Serbia una se se llama Serbia Que pero en este video te voy a hablar sobre el origen y de dónde viene. Baba Sa es un personaje muy interesante de la cultura serbia. Literalmente, Baba significa abuela en serbio, y Sa se refiere a una región específica de Belgrado, la capital de Serbia. Según la leyenda, Baba Sávezdara era una anciana que vivía en una pequeña casa en la colina de Sávezdara. Era conocida por su sabiduría y su habilidad para curar a la gente con sus remedios caseros. Muchas personas de la comunidad acudían a ella en busca de consejos y ayuda. Pero lo que hizo a Babasa Besdara realmente famosa fueron sus habilidades mágicas, se decía que podía curar enfermedades incurables, predecir el futuro y lanzar hechizos para proteger a la gente de la mala suerte. También se decía que tenía una conexión especial con el mundo espiritual y podía comunicarse con los espíritus de los ancestros y los dioses. La fama de Babasa Besdara se extendió rápidamente por toda Serbia y gente comenzó a venerarla como una especie de bruja buena. Incluso después de su muerte, la gente seguía acudiendo a su casa para pedir su ayuda y protección. Con el tiempo, Baba Besdara se convirtió en una figura legendaria en la cultura serbia y su historia se transmitió de generación en generación. Hoy en día, su legado sigue vivo en la región de Sabesdara y su nombre es sinónimo de sabiduría, curación y protección. Si bien la historia de Baba dará es una leyenda, ha tenido gran impacto en la cultura serbia y ha dejado una huella duradera en la memoria colectiva del país. En la actualidad, la colina de Sávezdará Sa es un popular destino turístico en Belgrado y la pequeña casa donde se decía que vivía Baba dará. Sigue en pie y es un sitio de peregrinación para muchos serbios Además, el nombre de Babasa Vesdara se ha utilizado en la cultura popular serbia en varias ocasiones Por ejemplo, en 1971, el director de cine serbio Saba Mrbak hizo una película llamada Babasa Vesdara. Que cuenta la historia de una anciana sabia y curandera que vive en una aldea serbia También hay varias canciones populares que mencionan a Babasa Vezdara Incluyendo Baba Sevena, que significa Baba Sabe Todo, del grupo de rock serbio Pálaga y Instructori. En resumen, Baba Savesdara es un personaje legendario de la cultura serbia, que se ha convertido en un símbolo de sabiduría, curación y protección. Aunque su historia es una leyenda, ha tenido un impacto duradero en la cultura y la memoria de la cultura serbia. Desde el mes de febrero en TikTok se han hecho virales diversos videos que se muestran a una extraña mujer bailando en la oscuridad, sin embargo, lo que para algunos puede parecer gracioso, ese baile esconde un oscuro significado, ya que varios cuentas que han posteado estos clips de la mujer que baila, pero la extraña usuaria Marijo Paranormal, quien dedica a la documentación de historias paranormales, dio a conocer el significado de que esta mujer se aparezca bailando en la oscuridad. Sí da un poco de risa, pero que baile no significa nada bueno. No hay muchísima información sobre esta leyenda, solamente sabemos que es de Croacia y la persona que baila es una viejita, una persona mayor. Y bueno, yo encontré como dos versiones diferentes de el por qué es que baila. Una de ellas es que si te la encuentras en algún lado, ella va a empezar a hacer ese baile como para que tú la imites. Y si la imitas o te acercas demasiado, pues te va a perseguir hasta que te mate. Y la otra versión que encontré, aunque tal vez tenga que ver una con la otra, es que baila porque está como contenta de que ya tiene un sacrificio para hacer, que en ese caso vas a ser tú, la persona que se la encuentra. Hay otra leyenda parecida, pero con otro nombre que tiene un poco más de sentido, por lo cual también creo que a lo mejor te ha sacado de contexto por la diferencia de idiomas. Una de las versiones de esta leyenda dice que si te encuentras a esta mujer, él comenzará a bailar con la única intención de que la mire y comience a imitarla. Pero esto es más... Malo de lo que parece, pues si caes en su trampa y la imitas o te acercas demasiado, no tendrás escapatoria, pues la mujer te perseguirá hasta que logre matarte Incluso hay quienes aseguran que lleva consigo un cuchillo, otra de las variantes señala que la mujer baila de pura alegría, pues ha encontrado un nuevo sacrificio En este caso, la persona que haya decidido verla será su próxima próxima aunque esto es algo por lo cual no debemos preocuparnos, pues las personas que han reportado verla son residentes de Sabezara, Serbia, un lugar más que lejano, pero está claro que es inevitable sentir escalofríos cada vez que te topas con un video en las redes sociales de Baba Bailando. Esta historia no es algo tan actual, pues fue en 2019 que se dio a conocer que una mujer desconocida que vestía ropa típica del país se encontraba vagando por la calle. Según lo reportado, ella comenzaba a bailar y si alguien se acercaba, la mujer sacaba un cuchillo y lo amenazaba. A partir de los primeros reportes, la historia se comenzó a difundir en los medios locales, así como también diversos videos e imágenes. Incluso hubo gente que aseguró que la mujer saltaba frente a la gente y en algunos automóviles, para final comenzaba a bailar. Según lo declarado por distintas versiones, esta danza es similar a un baile folclórico del originario de Serbia, por lo que coincide con la ubicación de los avistamientos. Según lo relatado, un grupo de chicos vieron a la mujer bailando y con mucho miedo encima, prefirieron huir de ella, pero uno de ellos decidió grabarla. Por lo que comenzó a seguirlos y amenazarlos con lo que parecía ser un cuchillo. Por otro lado, varios niños se divertían con la calle topándose distintas veces con ella. Según los testimonios, como muchas vecinas... Aseguran también la Fue la... el video de hoy. Espero que te haya gustado este video sobre Boba, sabes, Lara. Antes de irme quiero decirles que muchas gracias por llegar a los 500 suscriptores. De verdad, nunca pensé llegar ahí. Eh, tengo la meta de llegar antes de que terminen las vacaciones de Semana Santa Llegar a los mil suscriptores Probablemente no, pero si no lo logro Antes de que termine el año